En el ejercicio 20 tenemos que si R y S son raíces reales, no nulas, de la ecuación que aparece aquí, donde C es diferente de 0, hallar hallar una ecuación cuadrática cuyas raíces sean S sobre R y R sobre S. Bueno, yo creo que la primera parte donde debo empezar a resolver es allí, justamente en esto donde me están pidiendo la ecuación cuadrática de raíces S sobre R y R sobre S. Bueno, sería así. X al cuadrado menos la suma de las raíces esto ya lo había explicado en el video anterior hay una fórmula que me permite construir una ecuación cuadrática a partir de las raíces que se asumen conocidas, ¿no? raíces dadas aquí es la suma pero con un signo menos adelante siempre y luego acá el producto el producto de las dos raíces empezamos así para no complicarlo demasiado ¿no? para no pensar demasiado y resolver en el menor tiempo posible ahora vamos a cancelar aquí porque es un producto, el producto de fracciones es fácil de, de cancelar en forma cruzada me quedará solamente, bueno acá no era 1, aquí es 0 igual 0 acá pues solo me, queda, solo me queda operar aquí multiplicada en aspa acá también S por S, S cuadrado R por R, R cuadrado y abajo el producto de las dos esto es básico, saber cuando tenemos fracciones en la que no conocemos ni el numerador ni el denominador, solamente se ven letras. Siempre se hace eso en una suma de fracciones con solo letras. Bueno, ahora S y R son raíces reales. R y S o S y R son raíces reales, no nulas de esta, de esta ecuación. Entonces, podemos ponerla, esas raíces pueden colocarse en función de los coeficientes. ¿Cuál es, cómo, ¿Cómo se pueden poner en función de esos coeficientes? Pues elevando el cuadrado y reemplazando, reemplazando el S, reemplazando el R de la siguiente manera vamos a hacer con amarillo S es igual a menos B más la raíz cuadrada del discriminante sobre 2A y el R es similar pues, es menos B menos la raíz cuadrada del discriminante sobre 2A vamos a elevar al cuadrado raíz cuadrada del discriminante menos B lo estoy ordenando acá, menos b elevado al cuadrado, 2a, pero también queda elevado al cuadrado, 4a cuadrado. O sea, si, si no me entienden esta parte, lo que estoy haciendo es elevarlo al cuadrado acá, elevado al cuadrado, y acá también elevarlo al cuadrado. Ambos están elevándose al cuadrado, y me queda de este modo, ¿no? Bueno, de manera muy similar, tendríamos para el, para el R. ¿Por qué estoy colocando más? Bueno, debido a que aquí es menos menos, se puede factorizar un menos afuera. Ese menos factorizado se elimina. Se elimina porque tengo un exponente que es un número par. ¿no? O sea, estoy elevando al el cuadrado a ambos lados, así como en, como en el otro. Bueno, entonces el cuadrado, el, el exponente al cuadrado afecta arriba y abajo. Abajo quedaría a 4a cuadrado. Igual como en el anterior. Aquí es r cuadrado. ¿no? R. Lo que sigue ahora es sumar, pues, tenemos que sumar el s cuadrado más r cuadrado. Entonces, s cuadrado más r cuadrado es igual, a raíz cuadrada de discriminante menos b, raíz cuadrada de discriminante más b. Notemos acá que estoy usando la, la propiedad conmutativa, conmutar, ¿no? o sea, intercambiar de lado en, el, en la suma. Ya. Y luego, y no, pasa nada porque es, no pasa nada porque es una suma, no es una resta. Y abajo el mismo, porque si nos damos cuenta es el mismo denominador, son, son fracciones homogéneas, se suma de frente. ¿no? Bien, ahora por la identidad de leyendre eso es igual a, es igual a esto, ¿no? si sí, revisen en, en álgebra, en álgebra existe esa ese producto notable. Dice de que cuando acá tengo una, una resta y una suma, no, o suma o resta, y acá también una suma no, de los cuadrados, entonces siempre me va a dar el doble del primero más el doble del cuadrado del segundo. Con eso podemos cancelar, podemos cancelar este con este, ¿sí? y solo quedará el discriminante. Y recordemos que discriminante es b cuadrado menos 4ac. Entonces reemplazamos el triángulo, se reemplaza por b cuadrado menos 4ac, se reemplaza, ¿no? bien, b cuadrado menos 4ac más 2b cuadrado bien, pero me habían dado que esto se divide entre s por r y hemos visto que s por r bueno, vamos a hacerlo aparte ¿eh? el s por r es c sobre a ¿eh? el producto de las raíces es c sobre a pero c viene a ser c cuadrado bueno, vamos a ver acá este este viene a ser el a, este a cuadrado. B cuadrado viene a ser el b. C cuadrado viene a ser el c. Bien, entonces si decimos que es c sobre a es c cuadrado sobre a cuadrado. C cuadrado sobre a cuadrado. Ahora sí ya podemos dividir. Ahora vamos a dividir este, toda esta igualdad. Lo vamos a dividir miembro a miembro con esta otra igualdad. S cuadrado más r cuadrado sobre sr. El 2 que aparece acá se puede sacar como factor común. Quedaría b cuadrado menos 4ac más b cuadrado. Abajo solo quedaría el 4a cuadrado. Pero como queda dividido entre esto, entonces me va a quedar una fracción de fracciones. ¿no? Más o menos un, una fracción de fracciones. Aquí abajo, entonces su equivalente c cuadrado, c cuadrado minúscula. El cuadrado minúscula sobre a. Luego multiplicamos el producto de los extremos por el producto de los medios. En el producto de los extremos sería 2 por a cuadrado, seguido de 2b cuadrado menos 4ac. No confundir las mayúsculas con las minúsculas. Aquí es 4a cuadrado. Se multiplica este con este. C minúscula. C minúscula lo voy a poner acá con un puntito para indicar de qué es. Mayúscula. El mayúscula es con una rayita, minúscula con un puntito. Ya está, para que no lo confundan. Bien, ahora sí, vamos a reemplazar las minúsculas. El b, cuadrado, el b mayúscula es b cuadrado, en la mayúscula es a cuadrado, y el c mayúscula es c minúscula al cuadrado. En la mayúscula es a al cuadrado, pero como es, también tiene su cuadrado, entonces quedaría a elevado a la cuarta. Y acá es c cuadrado. Acá cerramos porque estaba todo multiplicándose por 2. Por vamos a cancelar aquí, acá acá quedaría un a cuadrado y nuevamente se le puede sacar mitad o mejor dicho un factor común 2 con el 2 de acá se van a juntar y se va a formar un 4 4b cuarta menos 4a cuadrado c cuadrado sobre 4a cuadrado c cuadrado se va a cancelar, se va a cancelar el 4 arriba y abajo entonces quedaría b cuarta menos 4 a cuadrado c cuadrado sobre a cuadrado c cuadrado. Muy bien, entonces finalmente después de todo este extenuante trabajo, porque de verdad ha sido bien grande, ¿no? para hacer un solo ejercicio es bien grande, este, esta manipulación algebraica bueno ha empezado desde, desde aquí y se ha extendido todo esto, y aún todavía no. Bueno, sí, ya estamos cerca de la respuesta, pero vamos a achicar todo esto, porque si no, no me alcanza en, un en una sola hoja. Bien, como les decía, esta era la ecuación que, que me estaban pidiendo y ahí habría que reemplazar el SLR en función de A y B y de C, en función de A, B, C, porque son los coeficientes de la ecuación cuadrática que me dieron en un comienzo, o sea de este, a cuadrado, b cuadrado, en función de ellos. Ya está. Entonces acabo de seleccionarlo ahí para copiarlo aquí abajo y ahí reemplazarlo. Aquí está la variable, pues, lógicamente ¿no? Menos esto, que ya se reemplaza por todo esto Más 1, igual a 0 Ya hemos reemplazado, reemplazado este, que viene a ser este ¿no? Por su valor que habíamos deducido Ya está. Y aquí tiene sentido porque el C es diferente de 0 ¿no? Como el C es diferente de 0, ya está Bueno, al menos eso dijo ¿no? Aunque el A podría ser igual a 0, pero no creo no creo, ¿por qué? Porque si fuera cero ya no sería cuadrática, así que eso se sobreentiende. no sería de segundo grado. Bien, esto vendría a ser la respuesta, no hay nada más que hacer. Me bueno, parecía bastante largo el ejercicio. Creo que eso de ponerse diferente a cero ya no es necesario, porque ya lo había dicho el propio problema. Se puede seguir simplificando, bueno, es decir, multiplicarlo por a cuadrado, c cuadrado, todo, para que quede como una función cuadrática, sin más, más que parezca una función cuadrática, ¿no? Y así fue como desarrollé todo el ejercicio número 20, este es el noveno ejercicio que vengo desarrollando en una serie de ejercicios de, de ecuaciones de segundo grado con, con nivel universitario, matemática pero universitaria. Bueno, entonces, ojalá me alcance el tiempo para hacer un décimo ejercicio y, este, y les agradeceré bastante que, que, sigan, que sigan el canal suscribiéndose y dándole me gusta a los videos. Así que hasta la próxima.